poner en marcha eh, otro tramo más de la ruta 70 para jerarquizarla, para recuperarla, eh, una ruta transversal tan necesaria e importante de la provincia de Santa Fe, sin duda que es un motivo de satisfacción y de cumplimiento de los compromisos que uno fue asumiendo con toda la, con toda la región, y es parte de las rutas transversales que estamos generando en toda la provincia, el mantenimiento eh, y puesta en valor como el caso de la 70, el caso de la 90, allá en el departamento de Villa Constitución, y las obras en el departamento San Cristóbal, en el departamento eh, Vera, San Javier, generando los vínculos para las rutas eh, transversales de nuestro, de nuestro norte. Y estar aquí en la región sirve también para eh, impulsar eh, otro tipo de obras, como se están dando en muchos de nuestros pueblos eh, del interior, como son las obras de cloacas, como son... Las obras que se van realizando en los caminos de la ruralidad, que nos van generando este vínculo tan virtuoso entre la producción y la industria láctea, que va dejando atrás ese fantasma de, de tambos cerrados. Eh, no escucha permanentemente. Ojalá este programa hubiese estado antes y nos hubiésemos quedado con muchos más tambos en la provincia de Santa Fe. Lo que tenemos el pleno convencimiento es que no cierra ningún tambo más y que nosotros seguimos con el mayor nivel. De, de inversión para vincular a la familia rural, para vincular a los productores, a quienes mueven la producción diariamente y a quienes tienen que vivir diariamente eh, en el campo, garantizándole esa salida en los días de lluvias, en los días de temporales, donde se puede estar vinculándose rápidamente con una necesidad de salud y con lo cotidiano de la escuela de, la escuela de los hijos. Eso valora, arraiga, eh, permite eh, contar con, con buen deseo de inversión, con acompañamiento a quienes realizan esta esta tarea y está dando realmente muy buen resultado el programa. Este año va a tener eh, un refuerzo importante para poder cumplir con las expectativas que se van generando cuando ven que las obras y los anuncios no son eh, solo anuncios, son hechos concretos y reales sobre los que avanzamos diariamente.